Bantec, Bachillerato en Nuevas Tecnologías, Proyecto Imagina, presenta Python Python, interpretado, interpreta el código de programador, lo traduce y lo ejecuta a la vez Python, orientador a objetos, crea programas con componentes reutilizables Python, tipado dinámico, cuando una variable puede tomar valores de distintos tipos o transformarse Python sintaxis clara, sintaxis clara, muy visual con márgenes. Academia más, WhatsApp 55 38 36 09 66. bachillerato nuevas tecnologías, proyecto Imagina. Gracias por tu atención, nos vemos a la próxima. Hasta luego.